Un saludo especial a todos los miembros de esta comunidad, hoy hablaremos del principio 10 de un curso de milagros que dice, cuando se obran milagros con vistas, a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. Cuando un obrador de milagros acompaña el proceso de curación en algún hermano y el obrador de milagros hace alarde de los resultados, está inmerso en la necesidad. Quizás la necesidad de reconocimiento de los demás, la necesidad de aceptación de los demás, la necesidad de ser especial. Recuerda que el especialismo surge de la comparación, surge de ver la diferencia, entendiendo que el ego se siente envanecido por sus logros, por sentirse más que los demás, por sentir que él fue el hacedor del milagro en el otro. Recordemos que el hacedor del milagro no es más que un instrumento de esa conciencia universal con el cual todos podemos conectar. Por otro lado, si interpretamos este principio desde el punto de vista del hermano al que se acompaña y... Si ya has empezado con los ejercicios de un curso de milagros, entenderás que los milagros cambian la percepción y al cambiar la percepción baja la resistencia o la fuerza que te lleva a oponerte a una persona o a una situación y pues cuando ya estás en este punto los síntomas desaparecen. El haber sanado el cuerpo es una consecuencia del milagro debido a que ya habías precisamente cambiado de la forma de ver las cosas. Recuerda que la enfermedad no es sino la consecuencia de utilizar al cuerpo sin amor. Si creamos, creemos falsamente en un poder fuera de nosotros mismos. No podemos sino tener muchas expectativas en el otro. Este principio se refiere a la manera como hemos conocido anteriormente la palabra milagro en donde hemos involucrado el creer que hay un poder sobrenatural que tiene unos pocos o que es un poder que viene de afuera, esto es pensar que alguien es especial y si lo consideras así es porque ya te has comparado y cuando te has comparado estás en la separación, es sentirte diferente al, al otro y entonces eh, pues obviamente allí ya has perdido tu poder o te debilitas tú o debilitas al otro. O tú ves la falta en ti o ves la falta en el otro. Esto es estar en el error. Recuerda que se sana desde la igualdad, no desde la diferencia. La veneración. Un curso de milagros dice que no debemos sentir reverencia entre nuestros semejantes porque todos somos hijos de Dios, es el ego el que pone rangos, niveles, estatus, grados, recuerda que todos somos iguales, el poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. En el caso de tener una enfermedad, no es suficiente sanar al cuerpo con cosas externas, pues esto es creer en la magia. Ahora, bueno, un curso de milagros en ningún momento dice que no lo hagas. Claro que tienes que tratar al cuerpo, pero mientras no integres qué es lo que te viene a mostrar la enfermedad, quizás tú puedes curarte del síntoma, pero después se manifestará en un síntoma diferente o en recurrencia de la misma enfermedad. Un curso de milagros dice, puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás, soltando la necesidad de ser especial, soltando la necesidad también de control y además si en situaciones en las que se requiere de tu ayuda piensas y sientes de la siguiente manera, estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió, no tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él dice porque sé que él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Gracias.